Vamos a hablar del caso mochila. y es que eh, desde el Ministerio Público y también el representante del Viceministerio de Transparencia ha mencionado que la defensa de leyes eh, en todo caso confunde el informe que ha sido presentado, de hecho existe responsabilidad penal en el caso Mochilas 1 contra José María Leyes. El Instituto de Investigaciones Forenses IDIF detectó 14 irregularidades en el proceso de contratación para la compra de mochilas escolares en 2018 por parte de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, aseguró el representante del Viceministerio de Transparencia, Eber Beizaga. El dictamen principal solo es una, una prueba más de todas las pruebas que existen. Y so para acreditar la responsabilidad de José María Leyes, no solo tenemos el dictamen pericial, se tienen como el sindicato, se tienen declaraciones testificales, se tiene prueba documental que acredita que ha habido un direccionamiento a favor de un empresario. Pero este direccionamiento ha es sido fruto de un hecho de corrupción, porque el propio empresario reconoce que ha entregado plata y además que esta tenía que ser la segunda ocasión. Estas son las 14 irregularidades que detectó el IDIF. Uno, no podía ser recurrente. Dos, incumplimiento de plazo en la entrega. 3. No se conformó la comisión de recepción. 4. No hay acta de recepción. 5. No se verificaron los productos. 6. Las mochilas no ingresaron a almacenes. 7. Se entregaron irregularmente las mochilas. 8. La entrega no estaba conforme a normativa. 9. La resolución del contrato no estaba justificado. 10. Se incumplió el contrato para su resolución. 11. El alcalde como MAE es responsable del proceso de contratación. 12. El proceso incumplió la normativa. 13. La descalificación de las otras empresas no es justificada. 14. La MAE tiene la facultad de cancelar el proceso. Peixaga asegura que la defensa de leyes malinterpreta las conclusiones del IDIF y que solo toma en cuenta la primera parte de este informe. De manera sesgada, por ejemplo, la defensa de José María Leyes refiere que no tendría responsabilidad dando lectura a un párrafo del, de las conclusiones del dictamen pericial, sin embargo, la continuación de ese párrafo refiere que el MAE, la MAE es responsable de todo proceso de consultación, es decir, él era responsable de este proceso de consultación. A raíz de estas decisiones con indicios de corrupción, la población cochabambina se vio afectada, ya que el constante cambio de autoridades ediles, incluida la dotación de mochilas escolares de esta gestión 2019. Creo que ya ha habido los suficientes elementos probatorios para poder hacer la sanción correspondiente. Nosotros eh, realmente cuando sale la defensa en manifestar de que ya debe liberarse, pues para nosotros es una burla más hacia el pueblo de Cochabamba, porque hemos visto que realmente ha existido el daño económico, en especial a los niños, a partir de esa fecha hoy por hoy ya no reciben, digamos, las mochilas a los niños. Diferentes organizaciones cochabambinas piden que se concluyan las investigaciones respecto a este caso y se sancione a todos los responsables que ocasionaron este daño económico. Está la nota desde Cochabamba con estas observaciones y 14 irregularidades que ha mencionado el Instituto de Investigación Forense sobre el caso Mochilas 1, que es lo que señala el Ministerio Público, haya responsabilidad penal fiscalía aclara que la lectura que hace la defensa del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, investigado por el caso Mochilas 1 respecto al dictamen pericial elaborado por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, no es evidente y se trataría de una mala interpretación del contenido, porque más al contrario se habría identificado varias irregularidades que generan responsabilidad penal en el alcalde suspendido. Ello no es cierto, no es evidente y ello deviene de una errónea y tergiversada interpretación que hace la defensa del imputado respecto del alcance y el contenido real de este dictamen pericial. Eh, una vez recabados los informes y analizado el propio dictamen pericial, hemos podido evidenciar que a lo largo de todo el trabajo técnico-científico realizado por estos funcionarios del IDIF, los mismos han podido ir eh, detallando de manera precisa todas y cada una de las irregularidades que han sido suscitadas a lo largo del proceso de contratación. Y en definitiva, entre los relevantes han concluido que el proceso de contratación para la adquisición de mochilas escolares en la ciudad de Cochabamba ha sido llevado en total inobservancia del Decreto Supremo 181 que rigen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Esta conclusión se la arriba a solicitud expresa incluso de uno de los puntos de pericia que ha sido impetrado por el señor Leyes.